De hubo suerte de que no hubo muertes, ¿eh? la vida es muy tensa porque yo cuando doy vuelta que veo cortada la castellera a la mitad, veo que hay gente en el suelo y yo digo yo, ¿qué hago yo con un casco de la mina, con el bastón? Vestido de minero, ¿qué hago yo aquí? Pues voy a ver cómo me arreglo para salir de este yo. Me tiro a la, a la derecha, pero la derecha está corta porque... La sorpresa de mucha gente, pero los que vamos a Madrid cada por desgracia o por suerte, no sé si era, sabemos que no ves que llega no la policía solo que ves al pasar, que en las calles hay a la castellana está todo cerrado de policía, que eso la gente no lo sabía. Porque yo comentaba con el, mi compañero de viaje que hicimos... Con otros dos compañeros, dije yo, no pensar que esto es la policía. Javi, como estoy en la policía, que hay nada más. No se van a meter con nadie. Dije yo, están todos los calles acordonadas Así que hicieron un embudo que la gente no tenía. Cuando tirabas por una calle, cuando llegabas al final de la calle, ya venían los otros policías enfrente de ti. Porque esta chavala que vistís aquí, ya no pudimos salir por ninguna gente. Yo fue, creo que fue una provocación. No fue que no echen la culpa a los antisistemas Los antisistema fueron la policía vestidos de pesado cayó, cayó. Da la desgracia que hubo gente, ya veis esta chavalina hoy, esta chavala, pues daba la prove, está desquiciada de los nervios, normal, porque, porque pienses en lo que tienes. Yo, no sé con la policía, pero el chaval mío que, que tiene un íntimo amigo, que lo cogieron, pues dice el que, que solo se acordaba del hijo porque estaba indando y a muerte. Todavía había un andaluz, un policial capitán, que le decía, ¿de qué te arries tú, hijo puta de mineros? Estoy de mineros de los cojones, yo de mierda, y pegando y a la cabeza. Esto es, tiene alguien que tomar medidas, que no podemos ser... Una compañera estamos. mía de trabajo eh, en Madrid también le dieron un golpe y tuvo que ir al hospital a que la acusieran en la cabeza. Solo se metieron con las mujeres, claro. Métese con las mujeres y tú como hombre te tienes que tirar a, a defender. Entonces yo cuando se empieza el jaleo. Claro, a, a la gente en defensa como es lo primero que hacen. Yo, no yo creo qué. que ellos, porque, ellos no verán lo que están haciendo. Yo creo que los vídeos están bien claros, como por ejemplo a veces, a veces solo sale un, minero, sale un policía tirado en la, tirado en la calle y, y, los, y, los, y la gente que está manifestándose que está herida, está claro Pero que, que solo son manca ellos, como van vestidos, mira muy, difícil, muy complicado va a ser que te pegan con una piedra y que te manquen ¿Eh? Por ejemplo nosotros vienes de pantalón corto y con una camiseta si te dan un toletazo ya te manquen te Ellos con una piedra que te van a mancar Que eh? te voy a buscar yo yo, lo que, yo, bueno, fue una tensión, yo iba muy tranquila, estaba muy tranquila y vimos que estaban allí, bueno, armando tal, pero, y dicen mi marido, vamos a hablar de aquí, que están poniendo los cascos, bueno, anda, en la boca, están poniendo los cascos, porque tal, la inexperiencia, vamos de aquí, espera un poco, espera un poco, cuando vi venir una avalancha, y yo lo que fue, cogí a mi suegra, porque yo pensaba, ¿cómo la voy a dejar aquí? Tírenmela. cogíla de la mano, como si fuera la mi cría, y, y tiraba de arrastrarla. Digo, si casi la tiren, digo, si, si la tiren, yo arrastrola. Arrastrola de, de, de los nervios que llevaba. Yo podía con ella. Una chica cayó delante de mí, mi suegra iba por ahí, yo saltéla, porque no te podía esperar a ayudar a nadie. O sea, venían los pelotes y después eh, yo dije no vamos a por la castellana vamos a, a meternos en una esquina porque si vamos por la castellana fijo que están al otro lado metímonos ahí en una esquinina y, y los pelotes pegaron unos ¡tras! digo madre mía se nos coja algo esto nos mata todavía alguna venía este, bueno de rebote que van pegando entonces cuando vimos que estaba un poco más la cosa tranquila porque claro mi marido llamando por teléfono pero no oíamos los teléfonos del jaleo que había vimos allí que los nuestros se tiraron como a, los, a la policía porque estaban pegando y a muchísima gente y los, pero claro, por, por las ventanas del... ¿cómo se llama? Ministerio. del ministerio estaban ellos disparando cuando vimos que estaba la cosa un poquitín más tranquila, bajamos por la acera tranquilamente, sin correr y ahí llegamos a donde el autobús dijo mi marido ir para el autobús que como vengan para acá, como la última vez, nos frayen ya fuimos para el autobús, tranquilamente, y solo no aparecía. Bueno, allí yo viví una tensión que luego en el autocar quedó, me la adrenalina en los pies. Viví la tensión que luego quedé Pero, lo, relajadísima. Lo pasas, mal, lo pasas mal porque estás, estás estás intranquilo porque no sabes dónde está nadie, para adelante y para atrás, te metes en el barullo para buscar a la gente, los teléfonos no funcionan a la mitad de los teléfonos porque ellos también, como son bastante listos, también corten ellos las señales para que no puedas hablar. Y luego y una chica embarazada. Bueno, yo. Eh, eh, decían chicos, métete para aquí, aquí, por favor. una barriga. La anterior que fuimos a Madrid, que estaba con el chaval, yo estábamos comiendo el bocadillo allí enfrente de parar un poquitín del revés los jardinillos que hay, ahí, que sabéis dónde están. Bueno, estábamos comiendo el bocadillo tranquilamente. Yo como ya vengo de vuelta, estaba viendo los compañeros del el trabajo y otro golpe, pues, y dije yo, vamos a levantarnos, recoger el bocadillo, meter en la mochila que nos van a dar. Y decían los compañeros de micho, caiga la boca, paisano, ¿cómo hago nada? Digo no tarden ni dos minutos. Nada más que los vi, cogieron el casco, tiraron para arriba y la furgoneta. A los dos minutos cargaron llevaron todo por adelante. No respetaron nada. Nada. Los parques sí. de los críos, los, los críos tonto. en el parque, todo, todo por encima, tonto. bastante. Tonto. Y da ellos una Yo cosa nunca he vivido había tanta policía Subía Digo, va, no hay mucha policía. Ya. Digo, va, tantos Habla. como somos. Yo, digo, va, no hay, la inexperiencia, no hay mucha policía. Cuando marchábamos en el autocar. Porque claro, nosotros estuvimos ahí en el autocar un cacho Y marchamos Cuando marchábamos yo decía yo Pero estos parecen que parieron Era exagerado Yo en mi vida, en mi vida, en mi vida Vi tanta policía y encima íbamos en el autocar Y nos hacían Y riéndose de nosotros sí, sí. Se reían Nosotros el día que llegamos a la Castellana Que dormimos en Madrid, que dormimos en la universidad En Moncloa No creer que os esté contando ninguna película En Moncloa por cada Baldosa, un policía, un antidisturbios. ¿Quién, ¿Quién se entra ahí? Nadie, no entra nadie. No entra nadie. Pues eh, lo, que había, lo que había por atrás, ¿quién sabía lo que había por atrás? Yo no sé, no sé. No sé, lo que, lo que terminará esto, lo peor, y es que, hablo a nivel de Asturias, que en una barricada, si hay una muerte, se va a liar muy gorda, ¿eh? A mí, por ejemplo, si hay una muerte de, un de uno de ellos, a mí, dentro de lo que cabe, me da igual. Pues si hay una muerte de un compañero, imagínate la que se puede liar. Porque ya tuvimos, nosotros esto, tuvimos un corte... Y, y eso está, eso está. no sé si os lo diré, eso está en el hilo, eh. Tuvimos que un pueda, corte, haber, que pueda haber algo. ¿eh? Yo gente mayor que conozco, muy mayor, mayorina de, de los que vivieron la guerra, a mí me dijeron, por mucho menos que esto, empezó una guerra. Así que la gente mayor tiene miedo. Si es que va a haber una guerra, va a haber una guerra que va a haber una guerra, ya veréis, va a haber aquí algo, va a haber aquí la de la Virgen, va a montarse una Estuvimos en un corte, saltó una ambulancia al corte porque le dio la gana, porque si hay una ambulancia que viene, y somos los primeros en apartar para que pase Saltó una ambulancia al corte, le pegó con la rueda, un compañero mío paró, tú imagínate, si hubiera herido el compañero lo que pues se podía haber armado El de la ambulancia después ya no iba a salir, tú imagínate o un guardia mismo, un guardia que le pega un pelotazo a un compañero humano como a este chico de Bilbao, que lo deje que lo mate. Tú imagínate lo que se puede armar ahí. Un ojo que te deje ciego, que te deje... Lo... O te muchas de... cosas. Ellos, ellos, yo lo que veo que no sé de quién recibirán las órdenes, hombre, sabemos todos de quién pero están, pero no, ahora ya no respete nada. ¿eh? Ya no, ellos están más tirar de frente que tirate al pecho, que tirate de donde sea. Yo lo que veo personalmente es que ellos no respeten a nadie ya. Ellos, el otro día lo liana... al suelo, pero eso de tirar al suelo, me lo, no, me lo río porque yo. Porque salen vídeos. Se ven vídeos, que, que esos, esos vídeos no son montajes, porque si fuera montaje se notaba. Los vídeos te tienen a dar y las pelotas, una cosa que te rebote la pelota te pegue, pero una cosa que te marque bien y porque te tienen a dar, no hay más vueltas. El otro día cuando hubo la movida tan gorda en el setón, yo tenía allí amigos y había gente allí. Y como no podían ir a por los mineros porque eran los que tenían las armas y estaba en una lucha, Gente que estaba mirando, fueron a un chaval y lo detuvieron Pero sin hacer nada, porque aquel chaval no hizo nada, estaba mirando Aparte ellos como están estudiados y son tan listos Tienen que coger algo En vez de ponerse ellos solos, se ponen delante de la gente que está mirando Para que los mineros, si pasa algo, que los peguen Igual que pasó ahí por la lena, que decía El listo aquí de turno, el gabino Que era porque una pelota reutilizada por los mineros Vaya coincidencia, viste la pelota que estaba reutilizada por los mineros Y pegó una cría en la cara y la mancó Mira, yo os llevo Llevamos cuarenta y pico días en la carretera y mucha coincidencia ver una pelota, porque las pelotas votan y, y no se ven ya. Pero claro, una pelota en un, eh, sí se ve en, de noche y sobre todo se ve bien. Es bastante listo él. Eh. Yo creo que los efectos de los recortes eh, se están viviendo en el día a día, gente, que lo está pasando en el día. Hablamos a nivel de, de, de la gente que está en huelga, pero hablemos de otros sectores que lleven que ya no tiene ni paro ni nada, ¿no? entiendes, yo conozco, te voy por la mañana dentro del sindicato, comentaba con uno, pues está, ya se tiene que ir a, a, a pagar eso de los 52 años, porque ya no tiene nada, Pero fue una empresa, por mala suerte, tuvo en esto de alas aluminio, cerró, antes estuvo en otro cerró, ya no tiene nada, entonces es una persona que tiene un crío en casa también al paro, un ingeniero al paro, y dice, yo no tengo nada, Javi, y dice, yo no tengo nada. Dice, los cuatro pesetes que tenía, ahora ya no les tengo tampoco. Y hay gente que lo está pasando muy mal. Nosotros que a nivel de, de, de, las grandes, de las grandes urbes, hay gente que lo está pasando muy mal. gente que va, cuando saquen los, los restaurantes, la, los, los desperficios, van a mirar a los contenedores. Nunca se ha esto en este país. ¿eh? Yo he comentado el año pasado y, con un colega vuestro, en el naranjo de Burnes, un alpinista, que era profesor de inglés en la Universidad de Barcelona, y decía él que nunca había visto pelearse por coger el número para ir a los contenedores de las grandes superficies. Yo le comentaba a él, dijo oye, es que hay es que gente me fastidia en este país, mi hay gente me jodía, trabajando por una miseria, porque los empresarios, ahora no tenemos empresarios en España, tenemos especuladores. Y ladrones. Y ladrones, que no, nada más que ahora, tú si quieres trabajar por 600 euros, trabajas, si no te quedas en casa. El tema de los desahucios, ¿cómo puedes echar a una persona porque te ha dado, por ejemplo, dos meses y, y que des ese dinero a los bancos? ¿En qué país vivimos? Una persona necesitará un hogar y todo, y por ejemplo ahora, ahora dinero a los bancos, tú ahora vas a pedir, a pedir algo a los bancos, un dinero, ¿y qué te van a dar? Sí, te lo van a dar pero te van a meter un montón de, de dinero de impuestos y todo, y después a ver que no pagas. Estamos así. Los recortes eso solo a la gente que está trabajando, a ellos no les no importa el recorte de nada. ¿Vale? ¿Bueno? La sanidad. Ahora, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Ahora pagar medicamentos. Ahora una cosa. ¿A dónde vamos a llegar? Cuando como haga... una persona que está en paro y tiene una enfermedad, tenga que pagar medicamentos. Hay gente que no tiene nada. Porque yo siempre lo digo, digo, a ver, yo... Vale, estamos en huelga, no cobramos, pero tenemos... No estamos pagando hipoteca porque la casa nos la dio mi suegra y mi suegro. Yo, mi madre está viuda, pero tiene muy buena paga y eso también, y, y es lo que nos salva, y es lo que nos está salvando, yo pienso que nos que, dan. Yo pienso que tienen que tomar los bebidas porque hay, estamos hablando de mucha pobreza en España, ¿eh? mucha pobreza, la gente no se da cuenta, la gente no se da cuenta de que, de que yo viví con gente de ahora la marcha, de, de que me... Yo era el paisano porque era el más viejo de la marcha, tenía 50, tengo 57 años. y yo llamaba el paisano y decía: Al paisano, yo tengo dos, uno de que de Narcea, un chaval, un niño de ocho años y una niña de 4. Dice: el, No tengo ayuda de nadie. Dice: el, Un poco huerta que tengo ahí en que de Narcea. Y, y vamos tirando con, con algo que teníamos y tal. Dice: el, pero, pero va a acabarse si esto no se arregla. Claro, acabas. Y la gente, claro. Y, y Si dejas tú de comer por ahí el bocado, vas a la Cruz Roja a pedir para el fibra y la FIA que tengas. Pues ya una bajeta, pero yo no me veo bajeta de nada. Yo no me veo de nada. Yo, Hombre, yo no sé, paso cinco meses, la mixta. ¿no? Ah, yo, yo decía a la mujer vamos a ingresar el tema del, de la caja de resistencia para la gente de pero a mí si os sea, hay alguien que eso soy el primero en ir al supermercado al hipercore y tal y compré un carro de, de comida de las primeras necesidades o un paquete de dotes. Cualquiera que lo necesite. Hago lo yo. Estamos en huelga y no cobramos. Y hago lo yo. Porque oye, yo siéntome privilegiada. Porque bueno, tienes algo ahí ahorrado. No mucho, porque ya sabes que ahora no se puede ahorrar mucho, pero bueno como pues te están dando todo el día, el hijo único y bueno, los padres, yo somos tres hermanos, pero ellos están bien, y mi madre y a mí, pues vas ahorrando, bueno, poquitín. Yo si ahora mismo me llega una familia que no tiene que comer, te prometo que yo voy y hago ellos una compra de, de 200 euros, me da igual. Porque yo ver a críos, familias con críos, que tengan necesidades, que yo los críos, me da una pena que me muero. Nosotros en el trabajo hay compañeros que lo están pasando mal. El otro día salió un tema ahí en una asamblea que había un chico que, que está separado de la mujer y tal, y que no le llega el dinero. Entonces quedemos nosotros que si hay que poner dinero cada uno de su bolso para que esa gente pueda, que no hay ningún problema. Y la gente respondió que sí, sí, sin problema. Estás poniendo dinero para otras cosas, para otras movilizaciones, no vas a poner por un compañero. Porque claro, mucha gente dice que nos salva eso, que Creo tenemos que... prejubilados o gente con buena pensión que nos dan. Nos ayuden. ¡Casolera! ¡Viva la lucha de la casa! ¡La viva la lucha! de la casolera! Yo sí, pero que lo viví en la seguridad del pueblo en general cuando llegamos a algún sitio, si no tenéis donde dormir, venir a dormir a nuestra casa, que tenemos dos o tres cambios, o la gente llevándote en los pueblos que pasabes, una caja de pastes, dos sandíes, porque bueno, al final la gente no sabe a los que vamos, pero bueno, ya con esos dos sandíes que te dan, para 160 paisanos, por pues yo parecía que te llamaba hasta la atención. Yo que lo viví en el día a día y digo yo, pero bueno, todavía hay gente en este país bueno, ¿no? como hablamos en el largo los Tiros, no hay tanto hijo de puta como... ¿eh? Yo creo que, que la gente, a lo mejor alguien va a venir para concienciarse de lo que está pasando en este país, porque yo hoy, no sé si lo grabaréis o no, pero yo vimos la salida de que para echarlos en las bolsas generales, sabéis lo que pasaba, que estaba muy a gusto en el machitos, no se movía nadie, ¿eh? los funcionarios, ¿eh? vosotros sabéis lo bien, ¿eh? no se movía nadie, quitaron ellos el 5, ¿eh? bueno, pero ahora les tocaron la paga extraordinaria, ahora ya parece que salieron hoy del... De, ...del Nial, como digo yo, salieron de la cueva de, de, de invernar. ...salieron eh? porque les tocó a claro, ellos... ...claro, claro... ...pero, pero nosotros decimos, no nos apoyaron en nada... ...mi no. madre decía, un, tenía un refrán, mi madre, antiguo, que siempre me decía... ...cuando me veas las barbas decir tu vecino, cortar, echa las tuyas a remojar... Y, ...y así... ...y yo creo que dentro de nuestro colectivo de prejubilados... hablo de la minería... ...y si duele alguien en este sindicato, hablo de mi sindicato... Eh, ...de Comisiones Obreras, que, yo, que estoy muy orgulloso de ser Comisiones Obreras... Aunque muchas veces lo haga mal, porque yo creo que tenemos que hacer cada cuatro años fuera del sillón y otro. Yo soy de eso, o sea, a lo mejor a algunos no les gusta eso, pero algún prejubilado de este sindicato tenía que se mover a ser un poco más solidario con la gente. Que antes fuera la gente solidaria con ellos, ¿me entiendes? Yo sé que fue criticado porque fui en la marcha de ellos, pero yo tengo la conciencia muy tranquila y duermo muy tranquilo todas las noches. ¿Eh? Porque me da pena de estos chavales jóvenes. Eh, yo no sé, yo. esto no sé en qué va a parar, eh. Yo hasta ahora, bueno, no lo veía tan gordo, pero ahora empiezo a verlo muy gordo ya. Porque no sabemos el tiempo que vamos a estar así. Y hasta que esto no se arregle. Hombre, yo creo Vamos que, a luchar, que, eh. Yo creo que el tema de la minería en este momento, yo que, que conozco un poquitín y que he vivido tres historias en este momento.. Este, este ministro está echando un pulso y si lo gana, no creo que esto se doble en ahora. Yo creo que, personalmente, creo que se hizo algo mal en esta huelga, el de cerrar los mineros. Creo que tenía que ser hecho de otra manera, no, no machacar a la gente tanto. Que la gente fuera convenciéndose de, de que por lo menos aguantara un poco con la queja resistencia que, les hiciera, que la hicieras trabajar. Nosotros, con lo que pasa, que bueno, pues yo creo que si no se entierre, pues, pues iba a haber problemas entre ellos, porque había unos que querían entrar, otros que no querían si entrados entonces iba a ser peor. Pero bueno, vamos a ver lo que va a pasar. No sé, yo, yo creo que hay que sacar a estos compañeros y que si hay que meter a otros, hay que los meter. Pero estos compañeros no pueden hay que ser concienciar que no pueden estar ahí porque lo que pasa es va a ser enfermar. Y creo que hay que se relevar y cada 15 días entrar a otros y punto. Yo que y yo, yo creo que no fue el momento adecuado para meterlos, al tercer día de huelga meter ahí gente, no. Empezar a meterlos ahora, que se ve que no se arreglaban las cosas, pues ahora hacían más fuerza a lo mejor. Pero es que esa gente que está ahí encerrada ya nadie se acuerda de ellos. Se acuerdan los martes y los sábados, la gente, amigos y compañeros y gente, lo que hablamos, solidaria. Pero ya los medios de comunicación ya no se acuerdan de ellos ni nadie.